Creo que necesitamos. Me dice eh... que sí. No, me dice que está grabando. ¿Ah, sí? Me dice que está grabando. Eh, no sé. No, no, creo. No está la notificación. ¿eh? No, no, porque yo estoy grabando con, con Windows. 10. Ah, no, que... Necesitas tener la no otra cuenta. No, no, ah. con MIT no. Perfecto. Necesitas tener la cuenta de Meet de. Empresarial. De Google Empresarial. Total. ¿Vos te activaste eso en la universidad, Néstor? ¿Sí? ¿Ah? Sí, sí. Es más, tengo la tuya también. No, sí, sabía. <risa> Dale, cuando, cuando lo tengan sí. ahí rodando, le, le mando. Está grabando, está grabando. Ah, fue ¿eh? ya. Bueno, primero que nada, eh, la idea mía por lo menos era ir explicándoles en base, íbamos necesitando las cosas, suponete. Primero las preguntas. Y por eso les mandé las preguntas, para no mezclarlos a ustedes, digamos, si no les hubiera mandado todo. Pero se los voy a explicar ahora como para que lo tengan más o menos y sepan qué trata cada cosa. Y lo pueden repasar de este video y más fácil, ¿no? Más sencillo. Buenísimo. Eh, ¿Cómo se comparten esto? Ya tengo tantas redes, tanto... En, la, en el botoncito que está al lado de Close Caption que tiene una flechita hacia arriba. A ver... Ah, sí, acá está, activar subtítulo Presentar ahora a la derecha. Pizarra, cambio de diseño, pantalla completa... ¿Pizarra debe ser? No, no, presentar ahora. Pantalla completa. A menos de que tengas unas pestañas ahí que no nos quieras mostrar. ahí está. Okay. <ríe> Esas no, sé, no se pueden ver. Creo que ahí está, ¿no? Sí, ahí sí, está, está ya, bien, ya. cargando. Ahí, Listo. Está ahí yo lo estoy rodando también, por la duda. Eh... Ahí se ve la página esta, ¿sí? Es esta <coughs> donde te lo guías, digamos. ¿Se, se llega a apreciar? Sí. sí, perfecto. Ah, ok, bueno, como mostré más o menos en el video, ves acá tenés la base de datos, vos entrás directamente de acá. Primero voy a, uh -huh. voy a tratar de explicar cómo se sube masivamente, que justo es lo que primero les interesa, digamos, para hacerlo rápido, ¿no? Aunque uh -huh. sabes que Iki también. Sí. Eh, porque uno. es, es como de lo, de lo macro a lo micro. Porque, pues, para subir las preguntas, tiene que estar asignadas a una categoría. Y la categoría tiene que estar asignada a una temporada. Entonces, de pronto, ese es el final, de, creo yo, de, de, del De lo micro sí. a lo macro. Ok. Que el primero vamos, entonces, por sección, vamos descomponiéndolo. ¿no? Las eh, categorías, fíjate que las tenés acá. O sea, todo funciona más o menos de la misma forma, como expliqué en sí, el video, bien, pero lo voy parecido. a. Mostrar. Entonces vos acá elegís el item que querés modificar. Por ejemplo, tenés categoría. Le voy a detallar qué es cada cosa. Primero, después lo vemos más en detalle. Pero ten las categorías, que obviamente son las categorías. Mensajes. Esto todavía no lo programé, pero lo tenía pensado, por ejemplo, el día de mañana. Lo que sea, si hay que mandar un mensaje al jugador específicamente. Acá se van a registrar. Es como un buzón, digamos. Excelente. News también serviría... Eso, ahí, esos mensajes pueden ser... ¿A todos los jugadores? ¿A uno en específico? ¿Seleccionar algunos usuarios? No, esto sería en específico. Ahora, Ajá. Después, dejé preparado chau, algo, chau. después dejé preparado algo que no está en la propuesta, esto es por si sí. más adelante también les interesa esta esta parte en específico que es news, que esto sí se le enviaría a todos los jugadores como una noticia, la noticia del día, o hay sea, algún evento o algo. Y, eh, pero eso te lo sabrán una, decir. ¿Una notificación? ¿no? ¿Lo que se llama una notificación? Claro. ¿O cómo la vería el usuario? con un pucho ¿verdad, Iki Y llega pues a... En Obviamente realidad, sería por medio de la app. En realidad, claro, en realidad este news sería cuando se loguea. Cuando se, le, se loguea sería como un welcome message. O sea, viste que se salen los eventos. Cuando te logueas te van saliendo qué pasó, las novedades, digamos. Ya, Entonces sería ni se, no, se loguearía. Pero bueno, como digo, eso tiene que consultarlo como mis compañeros porque creo que no está en la propuesta, no sé eso. Yo te digo técnicamente, según la programación, cómo lo armé yo. Desde Dale, lado, pero, de... Y como para entender la diferencia entre el News y el Message, cuál es la, la diferencia. News serviría, como te digo, para eventos, por ejemplo, si pones cambiar, agregamos la temporada 5 acá o, o qué sé yo, hay ofertas, lo podés especificar en News para todos los usuarios y Message sería para avisarle a algo uno, a un usuario en específico. Por ejemplo, no sé, estás advertido porque estás, se detectó alguna anomalía en, en tus respuestas o no sé. Algo que se quiera determinar específicamente un usuario sin necesidad de banearlo, digamos, como puede ser una yeah, advertencia. Yeah, yeah. Okay. Eh, después tenemos Notices, sé si esto es algo que yo uso internamente que es para la seguridad porque es muy importante, digamos, que en lo posible sea lo menos hackeable. Si bien el mundo es hackeable, hasta Facebook es hackeable en cierto punto mm. hay que tratar de tener cierta seguridad, ¿no? Entonces uso un sistema de códigos que está acá, esto no hay que tocarlo directamente. Okay. es para algo interno digamos. bueno, después lo dividí esto en preguntas inglés-español la realidad es que se puede migrar las dos en uno, si se desea no lo hice esto porque quizá ustedes deseen agregar más lenguajes, entonces es mejor tener por separado. separado claro, aunque te digo que si van a ser dos lenguajes nada más sí se puede tener en uno, esto depende de como lo vean no, pero me, me parece mejor así, sabes, como cada uno en en un tap distinto. Totalmente, pienso lo mismo. Quizá, ¿por qué te digo que por ahí si fueran dos nada más migrarlo? Porque te ahorrasen la carga de pasar de un cuadro a otro más rápido. No tenés que estar cambiando de... O sea, lo tendrías todo en el mismo lugar para cargar, digamos. Todos los los, los dos idiomas. Bueno, ¿También? después Season, que son las temporadas. ¿Mm? ser verdata, Esto, si no me equivoco, porque ya me olvidé para qué lo hice, pero eh, esto también era para algo del digamos del futuro, prever, por ejemplo, eh, si no me equivoco, era si había algún cambio de IP en el servidor o si había algún evento en especial, algo diferente que no está en la propuesta, digamos. Pero ya dejo yo todo preparado por las dudas, ¿viste? Yo, a mí me gusta tener ya todo armado en caso de, o sea, tenerlo bien armado. Eh, después tenemos user, que son los usuarios, acá yo hice usuarios de prueba, digamos. Fíjate que el password nunca se guarda, o sea, se guarda un password codificado para que no sea hackeable en lo posible. O sea, yo lo, lo hago con código, eso ya se hace automáticamente. Eh, y después userstat. O sea, esto user usted no tiene que poner nada acá porque se hace solo, esto se hace desde la aplicación. El usuario va a poner crear usuario y se crea. Y UserStat es algo que vincula a user, pero sería para que ustedes puedan ver las estadísticas. O sea, los goles que metió, cuántas veces falló, cuánto tiempo estuvo en tal categoría y demás, digamos, acá sí, sí. Se esto es para consultar. Oh, Básicamente, bueno, eso es lo que armé. No sé si tiene alguna duda hasta ahí, pero voy entrando en yeah. cada uno si quieren ir. los usuarios del servidor, por decir si nosotros queremos darle a una persona que maneje esto, darle a un usuario y el servidor, ¿desde dónde se hace eso? Sí, ustedes quieren darle. Por decir, ¿no? Como, por ejemplo, el mío. Para crearme el mío de Remiranda. Desde dónde lo creas tú. Claro. Eso en realidad se hace desde el juego. O sea, en el juego va a haber algo que dice... Eh, igual a digo, es para entrar no, acá sí, al servidor. Sí, creo que la, pre la pregunta de Roberto es más para administrar este, este PHP. Eso, para entrar aquí a... Ah, no. Esto lo hago... Yo cuando creo, lo hago desde código. Desde el servidor. Viste el que tenemos en cloud. Pero es una consola ya. en Linux. Que le tenés que meter un montón de códigos Para crear un usuario, digamos De, de edición Ya, ya, ya, ok Y que yo tengo yo, yo tengo una pregunta sí. Tenemos preguntas en inglés Y preguntas en español Pero no, no tenemos categorías en inglés Ni temporadas en inglés Exacto Eso me imaginé que iba a venir la pregunta por ahí Pero eso no sería problema Yo ahora lo tengo que agregar esto, ¿no? Pues lo estuve pensando hoy con esto de agregar inglés De hecho eso de inglesa hay que ver si también está en la propuesta o no, eso también te lo saben decir los muchachos. Yo lo preparé todo así como, te digo, técnicamente yo mi parte la, la completo de esta manera. Pero quiero decir, las categorías con lo que plantearían ustedes, yo acá voy a poner... Eh, ahora explico cómo funcionan las categorías igual, pero voy a poner también que estén en inglés, digamos. O sea que ustedes le pueden poner en inglés el, el nombre. Dale, gracias. Así que eso no sería problema. Y la temporada también, obviamente, las temporadas tendrían sí, que por, estar en eh, exacto, por lo aplicar. mismo, los mensajes, todo lo que haya extra, digamos, tendría que haber una, una correlación en inglés, sí. Claro. Lo, Roberto y Álvaro, lo que habíamos hablado de la propuesta era ¿Eh? que eh, en esta primera versión salimos en, en castellano, pero que la base eh, está preparada como para el día de mañana poder expandir a otros idiomas. Por eso lo que hizo Iki fue preparar, ir preparando el terreno para tenerlo listo para hacer una implementación en inglés, o si después quieren salir en portugués, también. O en el idioma que sea, ¿no? Dale. Eh, y como te digo, esto va a depender de cuántos idiomas pongan, porque si ponen dos, como te mencionaste, se pueden mezclar. Por ejemplo, en categoría puedo poner todo. Pero si quieren salir en varios, sí, les recomiendo tener todo separado en diferentes tablas, como hice acá. Pues no, sí, la idea es salir en, pues, en varios. Inicialmente, pues español y inglés, y pero después portugués y de pronto otros idiomas más. Claro. Entonces, sí, mejor tenerlo por separado. Claro, sí. Por eso lo hice de esta forma, que ya, digamos, quede lo más fijo posible, que sea que después no hay que cambiar tanto y que no haya que. Porque por ahí, viste, después hay que hacer migración de datos, un montón de cosas, por cambiarle alguna cosa. Entonces dije, bueno, vamos a hacer la forma más óptima dentro de todo. Que no significa que sea perfecta, pero es lo más aproximado. perfecto no existe en la vida, digamos, pero es lo más acercado. Y bueno, te, te, les muestro cómo funcionaría. O sea, ¿tienen alguna duda extra de...? de... Más de esto, Oye, ¿no? oh, estáis bien. Yo tengo una duda, pero yo creo que, que, que pronto me la, me, me la contestas mostrándome categorías, como se. Ah, buenísimo. Se dale, dale, de, de última me interrumpís y, y me preguntas, no hay problema. ¿eh? Dale. Acá, básicamente, como mostré, lo voy a mostrar de nuevo, pero vos, por ejemplo, entras en categorías, vos querés agregar categorías, ¿no? Yo acá agregué un par que son de prueba, porque estuve probando a ver si había comunicación, un montón de cosas entre el, el juego y esto, ¿no? Que estamos armando. Entonces, eh, acá lo que hay que hacer, si vos querés insertar una categoría, vas a insertar. Y acá tendrías para insertar. Siempre te da dos, como dije en el video. Igual lo puedes mirar 20.000 veces el video, porque de memoria no lo van a saber al principio. Es como que lo tenés que hacer dos o tres veces para, para aprender esto. Pero por lo general nunca van a agregar dos datos, nada más. Por eso acá le ponen qué sé yo. En este caso categorías van a haber, no sé, cinco supongamos. Sí, cinco. entonces. Entonces le pones acá el número 5, le pones continuar y ves, te agrega ya, tenés una carga masiva, digamos. Entonces, acá dice name. Acá, ah, algo importante acá. Que no lo, no, en el video siempre salteo esto que dice ID. Esto Esa si era mi pregunta. Ah, buenísimo. Este ID sirve para mí nada más. Esto lo autoasigna la computadora a la máquina. Le puse un sistema que te va autoasignando la identidad. Es la identidad de la pregunta. Por ejemplo, pregunta 1, 2, 3, 4 porque yo así lo tomo desde el otro lado, digamos, o sea, mm. desde el juego yo le digo, bueno, agarrá la pregunta número 5, la pregunta número 16, o sea que esto sirve eh, para mí. No que... Mi pregunta era justamente eso, ese ID es secuencial y es transversal para categorías, temporadas y preguntas. Porque vi que, por ejemplo, una pregunta tiene el ID 18 y una categoría tiene el ID 15 y una temporada tiene el ID 3. Entonces, es simplemente secuencial o hay un valor numérico que nos indique, por ejemplo, que los que empiecen por 01 es ID de temporadas. Si es 0 o 11 es ID de categorías, algo así, o es simplemente un secuencial de, de todos los datos que tiene. Y esto pensándolo en que luego, si uno quiere identificar, por ejemplo, una pregunta de una categoría de una temporada, pues si el ID es numérico lineal, va a ser difícil encontrarla porque va a estar supeditada en el momento en que se subió, se subió una pregunta después de que se hizo una categoría, luego se subió otra categoría, ¿cómo hacemos o, o para ti o para nosotros qué tan útil es ese ID? Si yo por ejemplo sé, hay un error en la pregunta marcada con este ID, no sé, no sé si me explico a sí, lo sí, que voy, sí. si podemos identificar categorías, temporadas y preguntas con ID diferente o es secuencial lineal? Mira, ahí hay, hay dos eh, conceptos interesantes. Primero, eso que vos mencionás de consultar eso ya sería, se puede hacer con este programa y de hecho yo ya tenía preparado un tutorial que no lo mandé todavía pero después lo voy a mandar de cómo se hacen las consultas en caso de que vos por ejemplo quieras, no sé, querés obtener las preguntas que hay para tal temporada entonces, exacto las puedes obtener, o para tal categoría, las puedes obtener todas. Eh, el ID en específico no serviría mucho para eso, simplemente sirve para, como te digo, va eh, numéricamente, secuencialmente, el lo auto asigna y es para obtener, digamos, desde, desde el juego la, las preguntas y las respuestas. Además, por ejemplo, si de un error alguna, me dice la pregunta con error es tal, y yo con eso sí puedo ir a consultar a ver cuál. Esa exactamente es la, como la función. Si uno, por ejemplo, decimos, no, la pregunta quedó mal la respuesta, la pregunta que aparece en la categoría Copa América, digamos. ¿Uno cómo sabe cuál es esa pregunta? ¿Cómo sabe cuál es ese ID? O ¿Cómo llegamos a esa búsqueda para no tener que entrar a buscar dentro de todas las preguntas eh, de esa categoría cuál es la que está mal? ¿O tengo que hacerlo así? Claro, no. Te, te, les voy a mostrar cómo se consulta igual. Primero así les ¿Vale? evacúe esa duda. Pero, por ejemplo... Voy a, eh, hagamos como que se empieza de cero, ¿no? Suponete que ya tenés todo subido, los, los usuarios, las preguntas, todo, ¿no? Ajá. Y te logueaste, decís, bueno, voy a buscar, eh, no sé, la pregunta número 5, que, que da un error. Entonces vos pones acá en buscar, en buscar, a ver... Porque acá ya hasta yo me pierdo. Ah, no, tenés que seleccionar primero la pre las preguntas en español, porque decís, bueno, voy a buscar en español, y ahora sí en buscar. Y acá fíjate que tenés eh, parámetros, o sea, vos por ejemplo, ah, porque querés ajá, buscar no. por identidad, por pregunta, por categoría, te va a tirar una lista, ¿no? Eh, ah, vale, vale. La búsqueda es por diferentes eh, alternativas, claro. Parámetros. Búsqueda, si bien, vos querés bien. completando <risa> una, ya te da eh, toda una lista. Por ejemplo, por ahí vos querés imprimirte, tener un listado de, de todas las preguntas de la categoría, no sé, de la Copa América, entonces por eso mm. sí, uh, y acá te va a salir el listado mm, ya yeah. y después lo que vos podés hacer para verlo mejor, porque acá, es, acá no se ve un, vamos a hacer esto, no se ve un carajo acá entonces lo que podés hacer es le pones, bueno primero acá tenés, te muestra hasta 25 resultados para no saturarse, si vos tenés un uh -huh. buen navegador lo podés tirar a 500 o podés poner mostrar todo y esto igual lo explico en el video, después se los mando el video dura dos minutos así que lo va a hacer mucho más rápido pero lo interesante de esto, para que se vea más bien, es que le podés exportar. Entonces le podés exportar, elegís acá el formato. Yo por lo general, fíjate que tenés de Excel, pero eh, eso depende de la versión de Excel, si se descompagina o no, es un poco Ajá. liado. Entonces yo siempre prefiero exportarlo a PDF porque sale bastante limpio. Fíjate que si vos lo abrís en PDF, a ver si se abre bien acá. Fíjate que se ve... Ah, excelente. Se ve bastante bien. O sea, se entiende en qué categoría, todo cómo está. La dificultad, cuál es la respuesta correcta, preguntas enunciadas, listo. Claro, y esto y ya ID. lo podés imprimir o lo que vos quieras. Eso sería claro. la idea, ¿no? En Excel yo lo he probado y he tenido... Depende, como te digo, la versión de Excel, diferentes resultados. En algunos se ve tal cual. Y en otros, si es una versión muy vieja o no es Excel oficial, se te descentra la pregunta, se sale la categoría. Ajá, veces. ¿eh? Y... Ah, ¿y por qué digo? Porque una de las preguntas que me hicieron es si se podía subir en Excel adicionalmente. Igual te voy a mostrar cómo se sube acá, pero la cuestión de subir en Excel es que como lo lee una máquina esto, tiene que estar, suponete que esta categoría se llama Copa América con mayúscula, ¿ves? Tiene que estar exactamente igual en todas. Idéntico. Claro, porque donde falta una mayúscula o algo es como que va, va a decir, ¿y esto qué es la, la máquina? Es como que no entiende ese... Esa diferencia, por más que sea una boludez que nosotros lo entendemos, no es de claro. Pero la A máquina es un no lo espacio, ¿no? ¿Y, y, y, y, sea, y, y un espacio ahí, te, puede, te puede cagar la vida, porque encima no espacio. lo ves. Claro, y eso sí, nos pasó, claro, ¿te acordás, Néstor? Que nos sí, pasó con, sí, con el juego de Banfield, dos, nos pasó sí. eso. Eh, entonces tuvimos que, la, no sé cuántas veces la leímos, la base, la base de preguntas, para, para evitar ese tipo de problemas, pero y, sí. Y ahí, Ahí pregunto, y, y, sí. y como para evitar eso, que de pronto que sea en la mayúscula, que sea una tilde, ¿no se puede hacer con el ID de la categoría? Que es un número, eso sí sería... Eh, eso sí se puede hacer, quizá no lo puse de esa forma para no complicarlos ustedes, pero si ustedes supieran de memoria, entre comillas, ¿no? ¿Qué ID le corresponde a cada categoría o a cada temporada sí. lo pueden hacer eso sí? la no, pero sí. Toca es, es con los headers, ¿no? Y pues hacer un copy-paste directamente desde, desde acá del desde el servidor, ponerlo en el, en, el, en el Excel pues para que los headers queden exactamente igual. Y supongo que al hacer la, la importación le dice a uno que headers no están macheando para uno entrar a, a corregir, ¿verdad? Se podría, Te voy a ser honesto, la verdad que en Excel no soy experto, sé más o menos cómo funciona. Lo que no sé específicamente es eh, si el tipo de dato que se exporta al hacer eso es el mismo. Porque por ejemplo acá son datos del tipo texto, ¿no? Sí. Pareciera que son del tipo texto, pero en realidad fíjate que la dificultad es seleccionable. Entonces es un dato que tiene otro nombre totalmente distinto, no es tipo claro. texto. Habría que ver si Excel te lo mantiene como texto también, como string. Eso hay que probar, esa pro hay que, habría que probarlo. O sea, quizá ustedes podrían probar haciendo en el Excel y se ve a ver si funciona. Eso igual como digo, habría que ver, eso hay que probarlo, no, no tengo idea. Eh, eh, exportá un, un CSV de Excel y yo ya lo abro y hacemos una prueba. Sí, pero no eh. creo que CSV no sirva, o sea, sino el, el Excel. Es que vos podés abrir el CSV desde Excel. Pero lo tenés que convertir, ¿no? No. A ver, suponete que exportamos esto, ¿no? Uh, CSV. Ah, para Ahí Excel. Para Excel. Ahí está. A ver, acá está. Pasámelo por Telegram o por donde vos quieras. Dale. No miren toda la ilegalidad que descargo Sos un Delincuente Tremendo, eh, ni Windows No, pero si todos tenemos Windows legal ¿no? sí, estamos, vamos a ver. estamos grabando, por eso Todos tenemos Windows legal Todos, todos compramos el Windows Y pagamos la música que oímos de YouTube Exacto. Gente buena. Bien. Eh, Pero creo acá que lo está... acabo de ver. El ID, le tengo que asignar un ID, ¿no es cierto? ¿A sí. ¿La pregunta? Sí, siempre sería. Sí, puede tener cualquier ID, honestamente. Bueno. Aprovecho, aprovecho, Iki, y hago otra pregunta. Sí, sí. Y que también va, va para para y para José. Para, para, para, para, en categorías deberíamos tener algún indicador aquí que nos diga si esa categoría está abierta o está cerrada ¿a qué voy? a que sabemos que el jugador va a llegar a una temporada y va a jugar una categoría que está abierta y a medida que vaya ganando esa categoría pues va a poder desbloquear otras ¿es necesario que tenga el, el indicador aquí de si la categoría va abierta o cerrada? ¿eso les afecta de alguna manera pues, para cuando lo jale al, a la aplicación? ¿Vos referís a abierta o cerrada para el jugador en sí o para todo el servidor, sí. por ejemplo, si se agregó una para... nueva categoría oculta? De pronto, abierta o cerrada des... es eh, abier... bloqueada o desbloqueada. Claro. Para más, más precisa la... Ah, ok, para el propio jugador, digamos, que todavía no la desbloqueó. Exacto, o eso pues no, no importa Eso ya va... Eso es desde el juego en realidad Claro, sí. y acá igual yo lo puse para que no lo puedan Hackear tanto, o sea porque viste que Algunos hacen truquitos de que se adelantan en Categoría, entonces Ajá. fíjate que en Users una de las cosas que dice Season Richard que es eh, Temporada alcanzada Y categoría alcanzada, por lo tanto Nunca va a poder acceder a una Que todavía no haya llegado Como Dale. el orden es numérico, digamos eh, Siempre va a quedar en en la última que haya estado, o sea, no va a poder avanzar más allá, en teoría, ¿no? Hasta ahí va a llegar. Sí, Y creo por ejemplo, digamos, termina la temporada 1, que son cinco categorías, y va a jugar la temporada 2. Sí. Eh, Desde aquí se le debe indicar cuál es la categoría que está abierta, o es por el, el orden numérico, o, o, o, o cómo es eso, simplemente para, para entenderlo. Sí, por lo que tengo, o sea, por lo que me imaginé, ¿no? Como es, es el juego, eso está en el juego Está secuenciado en el, en el juego en el Exactamente, juego, vale. y habíamos no. quedado que Siempre la primera categoría es la primera Que está abierta Exacto, y, y, y una vez no. que la ganan claro, Ahí ya tienen sí. abiertas las Ahí demás. tienen abiertas eh, Tres categorías más ¿No? Porque la de trofeo Siempre queda cerrada hasta que Desbloquea el resto Exacto, Exacto. pero y entonces mi pregunta es ¿Siempre debemos subir en la temporada Esa, la primera, o mejor la, ¿La primera categoría que debemos crear en cada temporada es la que va a ir abierta? en no, eh, Las temporadas que tienen que crear son todas, y las categorías sí, todas, sí. de una pero, Ernesto, Mi pregunta es, la primera, como estás diciendo que la primera es la que va a llegar al jugador y va a estar abierta ¿cuándo No, pero eso, la se maneja, eso se, se maneja, maneja, maneja desde, desde el juegos. juego, eso va a estar ya así abierto en el juego Bueno, eh, vuelvo a hacer la pregunta porque de pronto no, no, no me he hecho entender Sabemos que, digamos, en este ejemplo Copa América es la primera la que va a jugar y la que puede jugar, ¿cierto? Sí. sí. Ahora en temporada 2, digamos que hay cinco categorías. A la hora de que yo la cargue aquí, no importa cuál yo puedo cargar la, la segunda temporada, cargar la primera que sea trofeo, no importa. ¿O eso afectará a que el jugador cuando vaya a jugar se encuentre con que el trofeo es la que está abierta y no, no, no está? No. Ustedes nos tienen que decir cuál es la primera categoría de cada temporada que debe estar abierta. Vale, pero así como digo, nos dijeron de la primera, no exacto, sabemos, pero, sabemos que no, la última para, va a estar cerrada. Siempre. Para, y, y esa comunicación, como será, porque digo, si vamos a subir y a ahora, una así, o sea, cargan la no, temporada, pero, si tiempo. vamos a subir entonces una temporada nueva, tenemos que avisarles de alguna manera a ustedes: oh, esta temporada y esa es la primera categoría la que va a estar abierta. No podemos marcarlo dentro de este PHP de alguna manera para que sepan que esa es la primera. O la otra opción, por eso decía subimos que siempre la primera categoría que sea cargada en la temporada va a ser la que esté abierta digo, estoy evitando que cada vez que subamos una categoría, haya que decir la categoría que está abierta es esta, o el orden del... De... Entiendo perfectamente la pregunta cuando hicimos la propuesta, propusimos hacer esto así justamente para no agregar más features ¿no? Eh, yo supongo, creo, de, y estoy totalmente seguro de que sí, de que sí se puede eh, ahora Iki nos dirá cu cuánto tiempo más le llevaría y demás, pero la, la primera propuesta que, que es la que pasamos está todo más, eh, más cerrado, ¿no? eh, preparado para tener la dinámica que, que necesite tener si el proyecto avanza, pero en esta primera instancia eh, esos datos sí nos tienen que pasar ustedes. ¿no? para definir cuál es la primer categoría que, que va a estar abierta en cada eh, temporada. temporada. sí sí sí Listo. Dale, dale. Sí, la verdad que... Bueno, es, es, saliendo de lo que es la propuesta, no yo te digo técnicamente cómo sería la cuestión. Es posible de hacer, de hecho yo acá podría agregar otro cuadro que diga es primer categoría, es primer... Claro. Eh, Claro, es la primera, entonces uno tildaría sí o no y con eso yo Exacto. lo leería desde el otro lado. Eso, eso lo hago yo, como usted, digo, para facilitar el camino, digo, si se puede marcar aquí de una vez mejor que decirle a Néstor, recuerden que este es el orden de la categoría, si se puede hacer aquí bien, si no lo hacemos como, como estaba como estaba presupuestado en un, en un mensaje. Eh, eso depende de mi compañero. sí. sí. leen oh. con José. <risa> Yo no me meto ahí porque me cagan a trompadas maquinarias. <risa> <risa> yo, yo les digo la parte técnica. O sea, básicamente difícil esta cuestión, ¿no? Esta partecita no es tan difícil no. de hacer. Eh, quizá otras cosas de las que estuvimos hablando por ahí un poco más, un poco menos. Quizá en el conjunto sí ya lleva más tiempo, ¿no? Todo un conjunto de cosas. Oh, es que, sí, incluso simplemente los podemos solucionar. Que sea. En esa categoría, la que esté primero cargada es la primera que se abre. Digo, pues para seguir el, el, el camino, aquí por ejemplo tenemos ID 13, 14, 15, 16 y 17. En la temporada 2, digamos, el que tenga el número más cercano a uno va a ser la primera categoría. También, igual yo lo que recomendaría, como digo, es si uno lo va a hacer directamente, es agregarle eso que vos habilitas porque quizá el día de mañana ustedes quieren hacer algún alguna mezcla de decir sí, bueno reciclamos y vamos a poner dos de este en este sí son dos categorías de esta más esta entonces ya no depende de orden razón. tiene razón tiene sería razón sería más son, creo no depende de sí, ahí, sí, sí sí sí sí eh, sí y qué iba a hacer ah iba a probar lo que me mandaron cierto bueno, estoy en el aire importar a ver acá suponete que importamos vamos a ir a las descargas ¿Cómo se llamaba el archivo? Ya ni me acuerdo. Acá questions. Creo que así se importa esto. A ver. El número de columnas no es válido, ¿ves? Ya. es como que te va a decir. Hay, hay algo que no. Sí, sería genial saber cómo tiene que quedar ese. ese Excel. Para después convertirlo al, al CSV y poder subirlo. O sea, cuántas columnas se que tendría que ir en cada GR, etcétera. No, no te lo lee. O sea, debe detectar que no está tal cual esto porque son diferentes tipos de datos y te detecta esa diferencia. Para mí ese es, eh, como digo, es un problema de que no... De Excel es lo que complicaría. Habría que ver igual. Por ahí se puede llegar a... Eso hay que verlo bien. Hay que hacer pruebas hasta que... O llegás sí. a fondo o no. Si les, si les parece, les puedo mostrar el... Sí. el... ¿Cómo era el Excel que estábamos utilizando en el pasado servidor web? A ver si nos sirve de guía. Dale, a, a ver. Si creo que ahí la, ver. La, la, la guía la pone, es el mismo servidor. ¿Sí me entendés? O sea, Pero sí, para el... mostrarles Para mostrarles cómo, cómo se, se estaba llenando esa, eh, que yo creo que era, pues, funcionaba bastante bien. No, no, sé, no sé qué categoría se puede tener en cuenta. O cuáles no. Entonces, si me dejas compartir y aquí para mostrarles. ¿Cómo se hace eso para ver? dejar Dale de dejarte. De... Exacto. Ahí está. Y, y aquí les presento. Aquí está. ¿Ahí están viendo? A ver. Sí. Ahí se ve. Sí bueno entonces como ven tiene un identificador que era un poco lo que yo pre pre eh, preguntaba como el ID, el enunciado de la pregunta, la dificultad el estado, que esto pues yo creo que era medio, medio obvio y la categoría, que también ahí hace referencia pues al identificador y perdón les muestro, entonces aquí están todas las preguntas listadas y cada una tiene un identificador y luego venía el de, perdón voy a mostrarles el otro el de las respuestas, que tocaba tener dos Excel, uno para preguntas y otro para respuestas y en el de Excel el de respuestas venía así ahí está cargando, entonces identificado la respuesta 1, respuesta 2, respuesta 3 respuesta 4, las cuatro opciones de pregunta, cuál era correcta y a qué pregunta hacía referencia. Eh, referencia hay uno idéntico que es con categorías, que también es, dice cuál es el identificador de esa categoría, el nombre de la categoría y eh, a qué temporada pertenece, se lo muestro aquí rápidamente que también lo abrí qué es categorías qué es esto, identificador ahí está cargando el identificador de la categoría es la categoría 1, qué tipo de categoría que esto es lo que preguntaba un poco, si es abierta, cerrada o trofeo, el nombre, esa descripción que no se, pues, no, no se utilizaba pero pues la teníamos la ubicación, porque en un principio teníamos pensado que cada categoría apareciera en un lugar del mapa, el estado y la temporada a la que pertenece, Entonces, está por ejemplo crear las 5 de la primera temporada, las 5 de la segunda temporada y así, y eso pues se cargaba en, en, en masa digamos, solo quería pues mostrarles cómo estaba construido eso por, sí, por si les, les funciona para pensarlo igual o se hace todo en el mismo Excel. O, eh, o lo, lo que pasa horas. lo que pasa álvaro es que esto está esto que vos estás está mostrando que no es más que eso un, un excel una planilla de cálculo eh, lo, los chicos que estaban haciendo esto para ustedes tenían un desarrollo eh, eh, un poco más grande no tenían una api armada en donde ellos eh, setearon que podían subir el excel así nosotros no estamos haciendo un desarrollo visual esta consola que estamos tan que está mostrando Iki corregí Iki si, si me voy de mambo es eh, algo que ya trae trae eh, que, que él armó ahí en el servidor con las herramientas que ya hay no entonces la forma de cargar las preguntas por ahora va a tener que ser esta que nos está mostrando Iki hasta que, bueno, hasta que salgamos de este desarrollo y digamos, bueno, ¿vale la pena armar una API y sistematizar no solamente el tema de cargas de preguntas y respuestas, sino la de, creación de, de, de, de seasons, de, de categorías, inclusión de, de, de, de, de más personajes y demás? Néstor, pero si ahí está el. Si ahí está el tap de, de importar es porque se puede Seguro hacer eso sin sí necesidad. Sí. No, es que de poder... Volvemos a lo mismo. Si lo escucharon a Iki, él dijo, se, se puede. Hay que invertir más en investigación. Eh, y eso, bueno, es justamente tiempo, ¿no? Y, Iki, y, y definir sí, pero les... exactamente qué programas, qué, qué... cómo es, qué formatos usar y qué modificar otra vez, porque lo que está pasando ahí, como lo dijo Iki, es ¿Sí? que los programas al importar o exportar eh, cambian el formato del dato. Nosotros lo podemos ver como, como un texto, pero para algún para programa no, no es un texto, es una cadena de caracteres, es un, un, un, un valor eh, booleano, es, puede ser otra cosa. ¿Vieron? ¿Y qué? Sí. Puedes probar de, de exportar, pero como CSV solo, no como CSV de Excel? Bueno, yo les iba a decir eso. Eh, no le tengan miedo al CSV, que el CSV es lo más uh -huh. lo más noble que hay. es. No, sí, sí o sea, lo de menos es el, el formato. Sí. Lo sí, que sí exacto, es importante no es. es tener esa, esa carga, funcionalidad. Claro, sí, claro, claro, claro. Porque si no, es el trabajo para Álvaro es... Ah, ya pues me lo puso a mi Roberto. <risa> Es fastidiosísimo. Y además que, que nosotros queremos, obviamente más adelante, que, que los mismos usuarios puedan recomendar preguntas. ¡Claro! Pero, claro. pero inclusive desde ya es importante que, pues que tenga, digamos, esa, esa funcionalidad. Que, y creo que nos estamos ahogando en un vaso de agua. Creo que simplemente sí, ver no sé, cómo, no sé. es que, cómo es que se hace la importación y cómo es que nos pide la digamos el servidor, la, inf la información y, y dejar, digamos un template ya hecho y poder trabajar desde ahí es lo que se cargue eh, las eh, preguntas. Claro. Yo, yo no creo que sea ver. ahogarnos en un vaso de agua, sino que no podemos eh, prometer algo que todavía no, no, no, no investigamos, ¿no? No olviden. O sea, no, si investigamos, no, no, no, no investigamos y vemos cómo este, se puede no, hacer. Yo yo es simplemente una referencia, pero si ustedes claro, dicen, claro. tienen que hacerlo en este formato, aquí va la pregunta, aquí van las respuestas, aquí y para poderlo hacer cargue masivo lo hacemos sin problema ¿no? No, no estamos buscando que sea idéntico al que al que le mostramos, sino que sí, como dice Roberto, que no, no se pueda que con la herramienta igual. que ustedes nos, nos indiquen hacer el cargue masivo que eso sí es importante claro, claro la, la idea es tampoco estar ahí día y noche no, cargando preguntas exacto pero pues si quieres pues, decir que, es ahí, no... que hay con ahí, ahí va, ahí va Podemos hacer la, la investigación y miramos cómo es que se hace eso, si ¿sí te parece. Ahí me está pasando... Te llegó, ¿no, José? Sí, sí, sí, sí ya lo estoy modificando. ¿no? A ver qué por ahí en primera impresión ya se puede tener algún resultado que decís, bueno, parece que cobra dirección esto. O... Claro. <risa> le voy a cambiar el Easy y le voy a poner eh, Hard. para Más que nada para, para probar. Para chequear a ver, a ver qué pasa. Sí. Dale. Bueno, agregué una, porque total agregar una, agregar 15 es lo sí, mismo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bien. Parame que le voy a cambiar el nombre, le voy a poner 5, así... ahora te lo paso de vuelta ahí está no, No, este no, no marcha. El anterior que me mandaste lo leyó, pero no me leyó los datos, o sea, no me dio error, pero tampoco, o sea que hay que, decir sí, esta prueba y error, esto no, no, pero de momento no me estaría dejando. Mira, yo copié y pegué y lo hice igual que como estaba. Claro. Te leyó la, la tabla, pero no los datos. En el, en el anterior, en el anteúltimo que me mandó José, en este ya directamente no me lo leyó. Es como que me, oh, claro. no me deja importarlo, me tira error. A ver, parame que le cambio el formato. No, tampoco va. A mí lo que se me ocurre que puede ser es que la tabla está armada con un tipo de datos. O sea, no es que todas las tablas tengan que estar así, sino que yo lo armé de una forma para que sea más fácil que usa un tipo de dato que no es texto, eso por ahí, si lo hace directo desde Excel por ahí se puede llegar a ver que sea todo texto nada más, pero ya hay que reestructurar la tabla digamos, o sea que hay que modificar los datos de las tablas. no te Lo, no, lo que quiero decir con esto es que no lo puedo mostrar ahora porque hay que hacer, hay, hay, que, hay que limpiarlas y hacerlas de nuevo, sí, para probar claro. lo que lleva un rato. Pero en primera instancia eso, no, no sé qué más agregar, porque no, es a prueba y error, esto no, no se puede ver de otra forma. Bueno, lo que vamos a tener que trabajar entonces es en eso, en, en esa reestructuración para poder hacer la carga masiva. Yo lo que si vamos a hacerlo en esta forma de Excel, lo que propongo es si nos pueden enviar, aunque sea... Si no quieren enviarnos todas las que tenían ese modelo de ejemplo, algunas como para que yo me pueda guiar más o menos qué es lo que van a requerir y lo trato de más o menos ajustar algo así. Y quizás se ahorra claro inclusive sí. descargar las mismas preguntas, o sea. Claro que sí, Vicky. Yo te, envío ahorita, te enviamos ahorita un, un batch de, de preguntas. Dale, buenísimo. Si están de acuerdo, el, el resto está. Sí, Uy, no, pero el resto, no. el resto está perfecto. Eh, estaríamos entonces otra vez eh, en espera ¿no? a armar para poder comenzar entonces el, el desarrollo sí porque necesitamos yo, que, que eso funcione para... Yo, yo creo que podemos ir haciendo las dos cosas a la vez, yo puedo ir cargando preguntas eh, de manera individual una a una, la primera temporada para tener para que ustedes puedan seguir trabajando en eso y mientras tanto que Iki vaya trabajando en el cargue masivo para las temporadas de dos en adelante, si les parece. ¿Y quién hace el videojuego entonces? Eh, la, la cuestión en realidad es que creo que voy a tener que, o sea, por esta base de datos por más que vos subas preguntas la voy a tener que limpiar o sea, voy a claro, hacer otra... Claro, parte la tiene que limpiar exacto. Otra nueva voy a, a hacer la idea es hacerlo lo antes posible a ver si... porque la, uno quiere empezar, ¿no? A mí me sí, hierve ya la ya sangre estoy. De, de hacer, yo quiero hacer. Estoy dando saltos mortales para atrás, ya que ya, pero, ya, quiero, ya quiero patear penales. Pero sí, yo por eso les digo, si pueden enviarme lo, los los Excel, voy a tratar de ajustarlo lo más rápido posible, digamos, y ustedes ya podrían cargar ahí y demás. Tengo que... De una sola, sí. Sí, voy a probar con uno, aunque sea a probar con una tabla. Y si veo que funciona, le digo, bueno, pueden ir subiendo mientras voy armando el resto Y ya ahí pueden ustedes empezar a trabajar mientras yo trabajo en las otras Y que incluso, pero... mira, en temporadas y en categorías no creo que se necesite el cargue masivo Porque esos son menos Lo único es en preguntas donde realmente si hay un volumen harto claro. Pero categorías se puede hacer una a una sin problema Y temporadas también una a una manual sin ningún tipo de inconveniente Incluso hasta más sencillo hacerlo uno a uno porque es más preciso las preguntas y claro. que es por volumen eh, sí sería. No, pero igual, es igual eso tiene que subir con esa información si no te tocaría te, entrar a hacerlo uno a uno asignarle una, una temporada y una categoría entonces, la idea es que desde un Excel solo uno pueda subir toda esa información y que él cargue ya dentro del, dentro del servidor. Sí, pero es que lo que pasaba antes es que había un Excel por cada una de las cosas. Había un Excel para temporadas, había un Excel para categorías, había un Excel para preguntas y un Excel para respuestas. Lo que estoy diciendo yo es que el Excel para categorías y temporadas no es necesario. Digo, eso se puede hacer manual y, y, y, y, y no hay que cargar en masa eso como tal. Preguntas y respuestas sí, que son un volumen alto es lo que sí, sí, sí necesitamos el, el cargue masivo Char. sí probablemente sí habría que ver cómo queda en base a la nueva forma porque fíjate que estos tienen ID y eso no tienen ID entonces claro. habría que, yo tengo que que yo sí. te, voy a enviar, te voy a enviar las cuatro tablas que teníamos y tú mucho con eso haz lo que quieras y tú dices, se tiene que llenar una tabla, dos tablas, tres tablas, cinco tablas, lo llenamos pero pues ahí el dale. mensaje yo que quiero dejar es lo importante es carga masiva de preguntas y de respuestas, lo sí. otro no es tan prioritario sí. dale, lo investigo bien porque lo tengo que pensar para que quede la forma mejor a mí me gusta hacer que quede mejor posible no así nomás se puede hacer pero quiero dar lo mejor Exacto, así buenísimo. que ustedes pásenmelo y me fijo a ver cómo es la cuestión no hay problema ¿y qué? dale listo, bien. entonces te envío eso de una vez para, para que sigamos Ah, avanzando. Bárbara, entonces eh, cuando ustedes nos envíen eso, nosotros nos ponemos a trabajar con Iki en, en, ese, en ese rearmado de la base de datos para después pasárselas y, y seguir trabajando todos. Dale, perfecto. Genial. Bien. Si llego a tener, eh, Álvaro Roberto, llego a tener algún avance de arte de Sergio eh, que sé que estaba terminando con, con las animaciones, se las comparto después por privado. Perfecto. Vale, buenísimo. Buenísimo. buenísimo estamos super ansiosos estamos seguros <risa> que está quedando re bien pero obviamente estamos ansiosos <risa> eh, aprovecho y les consulto el logo de Jam Productions eso ya lo tienen, lo tienen listo está en vías de o yo creo que mañana ya va a estar listo cierto bien. robbie eh, mañana nos muestran la web y un avance del ah, logo pero sí. pero sí, sí, sí, sí, sí. Pero sí o sea, estamos trabajando en eso tenemos un equipo de diseñadores haciéndolo va a estar ya, ya pronto Así cuando ustedes Qué lo tengan, lindo. así nosotros ya también podemos seguir avanzando sí, con, sí. con pequeñas cosas. Eso, para pa adelante es para allá. <risa> Buenísimo. Oiki, no, muchísimas gracias. No, Muchas gracias, aire. señores. Muy amables. No, por favor, estamos en contacto. No, favor, estamos en contacto. Dale, un gusto Dale. como siempre. Puede chau. Que tengan chau, buen día. Chau. Cuídense, cuídense. Bye, bye. chau. chau.